Con nuestros próximos invitados. Ya estamos con Rodrigo Díaz y Martín Tercero, asesores de ventas de Nissan Jacopini. Muy, Muy bien, muchas gracias por venir. Bueno, los chicos nos visitan para acercarles todas las propuestas, dar a conocer los beneficios, plan de ahorro y demás que tiene Jacopini Nissan para ofrecernos. ¿Por dónde arrancamos? Bueno, eh, habría que comentar más que nada que venimos a traer una propuesta diferente, sí, uh -huh. para que hoy la gente pueda acceder al cero kilómetro. Y obviamente aquel que tiene un vehículo usado también pueda renovarlo, porque ¿Sí? está el que hoy quiere arrancar a tener un cero kilómetro y no sabe cómo, cómo es un poco el tema, si tengo que tener un capital ahorrado o si puedo arrancar con una cuota, ¿sí? ¿Sí? Entonces venimos a traer una propuesta diferente con la marca Nissan, ¿sí? Perfecto. Donde incluimos todos los modelos, uh -huh. ¿sí? Incluimos lo que es el Nissan Versa, que es un vehículo familiar, uh -huh. sí hoy en día se utiliza mucho para lo que es el sistema este de, de trabajo Uber, uh -huh. eh, remises, Bien. turismo, ¿sí? Después ahí saltamos a lo que es la Nissan Kicks, que uh -huh. es la sub más vendida a nivel nacional. Ya es un vehículo que trae otras características y obviamente es uso familiar, ¿sí? No tanto de trabajo. Después, obviamente, tenemos un segmento da deportivo, que es el ¿Sí? Nissan Centra, para un cliente da de, de otra gama. Y sí, Perfecto. la nueva Nissan Frontier, que uh -huh. es una camioneta en el mercado que hoy, con el stock que hay y con las entregas que estamos teniendo, eh, la gente la está, la está eligiendo y hasta A ver, ahora vamos... en la, sí, casa, sí, en la, en la Exacto, casa. ganamos lo que casa. fue el, el patentamiento y uh -huh. sí, salimos primero. Así que, bueno, la idea es también comentarles un poco cómo hace hoy la gente para adquirir una, una camioneta o, o un vehículo. Perfecto. ¿sí? ¿Cómo, ¿cómo hace la gente? Es bien. La pregunta. Eh, lo que es esta financiación, es una financiación donde no hay de promedio un banco y una financiera, sino okay. que esto exclusivamente lo haces con Nissan. ¿sí? El cliente, no pedimos muchos requisitos con respecto a otras financiaciones, uh -huh. sino que acá el único requisito que vamos a pedir es que sea mayor de edad y Bien. que obviamente esté entre los 18 y 72 años okay. y que tenga el DNI, ¿sí? uh -huh. la tarjeta... Eh, convencional, no sí. el DNI viejo, sino el, el DNI hoy que, que bueno. andamos todos con la tarjeta. Uh -huh. Después, obviamente, tenemos clientes que tienen lo que es tarjetas de crédito, como Naranja, Visa o Master, van a tener beneficios adicionales. ¿sí? Okay. Pero bueno, eso eh, se lo comentamos después al cliente una vez que dejen la consulta, al uh -huh. teléfono que aparece solamente ahí abajo en el Zócalo. Sí, ¿sí? lo tenemos. Sí, sí, sí, ahí colocado. nosotros tenemos un equipo formado donde apenas lleguen los llamados se van a estar eh, contactando al instante para eh, comentarles, el vehículo que tenemos a disposición para realizar test drive y obviamente para que se acerquen en la sucursal que estamos uh -huh. ubicados en San Martín Sur al 600 uh -huh. ¿sí? uh -huh. de, de Godicruz. Pero hay una nueva sucursal en una nueva el centro. ¿no? Sí, tenemos bien, una bien. nueva sucursal en la calle de la Valle al 230. Uh -huh. Perfecto. Sí. Perfecto. Eh, y bueno, invitamos a, a todos los clientes a que se puedan acercar al nuevo local Porque tenemos beneficios exclusivos para todas las personas que se acerquen a la nueva sucursal uh -huh. Les vamos a ofrecer lo que es un voucher de 30 mil pesos Y patentamiento 100% bonificado en todas Ahí, nuestras sí, unidades Es, sí, porque eh, eso es una eso moneda costoso, más, el sí, patentamiento todo eso son, tiene su costo claro. Exactamente, así uh -huh. que nada los invitamos a que se acerquen a la nueva sucursal que hemos abierto para, para que puedan venir a conocer los vehículos, los distintos planes de financiación Que tenemos nosotros hoy para ofrecerles ...a toda la gente que hoy en día está en busca de un cero kilómetro. ¿Ahí también pueden hacer sí. el test drive? Sí, tenemos vehículos a disposición, eh, obviamente en el centro a veces es un poco complicado... ...pero sí, podemos sacar el auto y dar una, una vuelta a manzana... ...que el cliente, eh, una vez que sea, a ver, eh, que el vendedor lo acompañe, le explique uh -huh. la financiación, pueda subirse al auto y lo pueda manejar. Porque claro, está bueno que es el auto lo ves te gusta, pero sentirlo, manejarlo es otra cosa. Por ¿sí? supuesto. Por eso también lo que traemos es que exclusivamente nosotros, a partir de hoy viernes y hasta el día martes inclusive, vamos a manejar lo que es esta promoción, que tiene un nombre especial, ¿sí? porque estamos cerca de lo que es el, el mundial. Uh -huh. Entonces, el cliente que hoy deje la consulta, el número de teléfono, ¿sí? obviamente el vendedor se va... Eh, a comunicar con el cliente, le va a realizar una entrevista ya sea en la casa, en el concesionario o hasta uh -huh. incluso en la nueva sucursal que es uh -huh. en el centro, va a participar también por lo que es esta promoción que es Nissan Mundial. Bien. ¿Qué va a traer? El patentamiento bonificado al 100%, grabado de autopartes también va a estar bonificado, un kit de seguridad y un voucher de 30 mil pesos, ¿sí? Para que lo utilice dentro de Jacopini ya Perfecto. sea en algún accesorio... Eh, o si el cliente tiene un capital ahorrado, puede sumárselo también Perfecto, ¿no? a esos 30 mil pesos. ¿sí? Solamente en esta promoción lo único que va a tener que hacer es dejar la consulta, el número de teléfono que aparece en pantalla, un Bien. WhatsApp, una llamada perdida, así si un asesor que se, se comunica al instante. ¿sí? Perfecto. Otra cosa que vamos a agregar es que nosotros vamos a estar realizando test drive o exclusivamente también de la nueva Nissan Frontier, porque esta camioneta viene con una adjudicación asegurada, ¿sí? El cliente que hoy tenga un mínimo ingreso, ya sea si tiene un vehículo usado o un capital ahorrado, la idea es que lo entregue y que se lleve la camioneta. Claro, no tenés que esperar a que ingrese claro. ¿no? Exacto, muchas exacto. Muchas veces, viste, te pasas meses esperando a que... Exacto. Lo, que lo bueno también, eh, esta financiación, para que quede claro cuál es la diferencia entre otras financiaciones, es que tenemos cuotas... Con decrecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Hoy el cliente va a ingresar con una cuota y en el transcurso del tiempo esta cuota va a decrecer. O sea que te da la posibilidad que vos también eh, sepas que vas a estar pagando algo que, que no te va a hacer. Eh, costoso, el sí, día no de se va a ir a se claro, va a volver no imposible es pagar esas es cuotas. ¿no? Bueno, es espectacular la propuesta entonces que nos acerque, eh, nos acerca Jacopini Nissan. Hemos tenido el número en pantalla todo el tiempo, así que ya saben, los que escriban durante estos días van a tener el beneficio de esta promo Nissan Mundial. Así que vayan, apúrense, dejen su consulta, que ahí los chicos van a estar respondiendo oportunamente para poder asesorarlos de la mejor manera. Chicos, muchísimas gracias. gracias, por gracias. gracias. Sí, sí, por claro. sí, que este es el, el broche de oro. Todos los clientes que. Que se, que se suscriban? ¿sí? sí, hasta el día inclusive el martes. Sí. Vamos a tener también una participación, ¿sí? Los clientes en un sorteo por un televisor, sí, un Smart de 75 sí, pulgadas. Para ver el claro. Exacto, claro, exacto. Claro. Así perfecto. que no solo van a estar participando, obviamente, por el por el televisor, sino también la idea es que se acerquen, conozcan el auto. Pero bueno, esto es un plus también para que Obvio. Obvio. que, que le gusta el mundial, le gusta el fútbol, que tenga la todo, posibilidad. La Yo voy a anotar, eh. Así que... No sé cómo